Estamos viendo el día de hoy, el 22 de julio de 2021 los nuevos billetes peruanos una mirada hacia el futuro el día de hoy han sido lanzados estos dos nuevos billetes el primero de 10 soles y el segundo de 100 soles la característica de estos billetes que lanza el banco central de la reserva del perú puestos en circulación el día de hoy según lo oficiado el diario oficial del peruano indica que se hace un homenaje destacado a personajes de nuestras ciencias y humanidades, resaltando además la variada flora y fauna de nuestro país. Los diseños han sido elaborados por De la Rue International Limited, que es una prestigiosa empresa inglesa que ganó la licitación. Veamos entonces la descripción de los diseños. Tenemos en el billete 10, en el anverso, la imagen principal es de... María Isabel Granda y Larco, ¿no? nuestra querida Chabuca Granda. En el reverso, el motivo principal es una vicuña, símbolo de nuestra riqueza nacional. Pero algo característico, el diseño está hecho de forma vertical, como ustedes pueden apreciar. Por lo cual la vicuña se ve echada prácticamente en el billete. Veamos algunas características de este diseño. El anverso, registro de pre el número oculto, también que es importante para determinar la validez del billete. El hilo de seguridad intersaliente, cuya característica principal es que tiene una figura en movimiento y cambio de color de violeta a bronce. Asimismo, la marca de agua, que es importante no, resaltarlo. El personaje, ya habíamos dicho, Chabuca Granda. La figura hace movimiento con cambio de color de violeta a bronce, en el lado derecho del personaje. En el reverso tenemos el escudo de armas y la denominación en números con corte de color. Aquí vemos las características que hemos mencionado. Tenemos entonces el hilo intersaliente, tenemos la marca de agua, ¿de acuerdo? Tenemos el número oculto en esta parte que está aquí, el alto relieve en la espalda del personaje se mantiene respecto al anterior. Así también tenemos el personaje que está totalmente hermoso. Y adicionalmente tenemos esta parte que son las figuras con movimientos, ¿no? Igual que el hilo intersaliente cambia de color, ¿no? De violeta a bronce. En la parte posterior tenemos la vicuña. Y la vicuña también tenemos, acompañando a esta, una flor, ¿no? La flor característica de nuestro país. Tenemos el escudo de armas y la denominación en colores. Entonces, esto con respecto a la característica del billete de 10 soles. Asimismo, a una referencia a Chabuca Grande, que es el personaje icónico que nos acompaña en esta oportunidad en el billete. Después tenemos los elementos de seguridad del billete de 100 soles, igual, un registro previdente que está en el lado izquierdo del billete, el número oculto que está en el lado derecho a la altura de la oreja del personaje, el hilo intersaliente, de acuerdo con un cambio de color de violeta bronce, es importante esto. La marca de agua, okay, Que se ve a contraluz, el personaje es Pedro Paulet, un científico peruano, ¿de acuerdo? A reconocido mundialmente. Figuras en movimiento, el cambio de color de violeta a bronce, igual el escudo de armas en reverso y la denominación del corte de color. Acá está nuestro billete. La imagen principal es Pedro Paulet, que lo tenemos, y el motivo principal en este caso es el... Colibrí de cola de espátula. ¿De acuerdo? Que es muy hermoso. Acá tenemos las características, nuevamente: solamente dos rayas y puntos para el registro de invidentes. Tenemos la, el hilo intersaliente, la marca de agua, el personaje, Pedro Poblet En esta parte tenemos el número oculto. Eh, se observa al girar el billete, ¿correcto? Con una fuente de luz. Y acá tenemos, en este caso, la figura de movimiento, ¿no? Igual de fucsia verde. En el reverso tenemos al colibrí, de acuerdo, con la espátula, el escudo de armas y, en este caso, el valor del billete, que es decir, soles. Asimismo, una viebre de reseña del personaje y esto ha sido autorizado a través de la publicación del peruano la circular 017 del 21 de julio de 2021, es decir, el día de hoy. Eso es todo por el momento, amigos.